La ciudad de Managua es la capital de la República y sede de los poderes del Estado en circunstancias extraordinarias. Estos se podrán establecer en otras partes del territorio nacional.